Que traes? ¿Ya lo vieron en el pinche título? Sí, hoy oh, se va a tratar este pinche video De decirles cómo obtener uno de mis Pinches rostros, ya saben que esta pinche jeta No es máscara, es mi jeta Es mi cara, pero para los mortales Que quieran tener un pedacito Del dios escorpión dorado, tenemos réplicas Originales de las máscaras del escorpión Dorado, sí, para todos ustedes, porque me Preguntan un chingo de veces, ¿cómo puedo Obtener tu máscara? Ahí te va, ¿cómo puedes Hacerlo? Tan sencillo como escribir a Mercancía of escorpión com, Decir cuántas y cuáles que y a dónde te las manda? Sí, porque mandan a todas partes del pinche planeta. Donde las quieras y donde las pidas, caras de mi miembro. Pero hoy eso siempre está por todas pinches partes. Pero ahorita estamos de pinche promoción, culero. Sí, porque ya tenemos de nueva cuenta cubrebocas de la fase 6 y de la fase 1 y de la fase 3. Sí, tenemos medias máscaras. Cubreboca tipo media máscara. Y además todas las pinches máscaras que estás viendo ya se encuentran ahorita en existencia. Pero apúrate porque luego se pincha acaba si no es suficiente con lo que te Acabo de decir, te voy a dar nuevos pinches pretextos Para que tú pidas ahorita Tu pinche réplica original Chingona oh, Con la misma calidad de la piel Del escorpión dorado, a huevo, a huevo A huevo, pues resulta que en algunas Otras redes sociales se los dije que durante octubre Ya se va a acabar octubre, pero ahora Lo vamos a ampliar a noviembre también Durante lo que queda de octubre Y noviembre de 2021, cada pinche Compra que hagas, la máscara se va Autografiado con mi pinche puño y letra Mira, ya la pinche autografié A huevo, güey, esta se va a ir para un pinche súbdito Que ya, eh, que ya chingó, güey Y no nada más eso, todas las pinches máscaras Van autografiadas, además traen un pinche Regalo sorpresa, y para los que Me preguntan, ah Scorpio, ¿le puedes mandar Un saludo a mi no sé qué? Ah Scorpio ¿Le puedes decir a mi vieja que ya me diga que sí? Ah Scorpio, mi papá cumpleaños y no sé qué Ah Scorpio, mi hijo te quiere chico y quiere Que le digas que chingues A ver Para todos esos güeyes les digo, no vendo saludos No, no estoy en ninguna pinche plataforma de eso De vender saludos de la chingada, no pero en lo que queda de octubre y noviembre Cada pinche compra se va con la firma Con el detalle sorpresa Y además con un video personalizado ¡Qué Yúbale güey, sí, a huevo Un video personalizado, ahí les mandas este, el mensajito Es muy fácil, ahí por mail te van a contactar Y te van a preguntar para quién quieres el pinche video Pinche suertudote, pinche suertudota Y ya la dices para quién Y te llega directamente hasta tus pinches manos No importa en el lugar del planeta en el que vivas, sí Tenemos la fase 1, la original con la que me conocieron Tenemos la fase 2, la que traigo puesta Con el super escorpión dorado Olímpica te salió ahora para festejar Los pinches Juegos Olímpicos de Tokio también tenemos la que salió en este pinche año La fase 7, no pinches más Toda pinche hermosa, acá con sus pinches pelos, güey Y también tenemos la fase 6 A huevo, a huevo, a huevo Todas están disponibles en este momento Por favor, aplíquense güey Porque luego no me quiero que esté chingando y Dicen, ay, escorpión, ¿cuándo vas a tener tal? ¿Cuándo vas a tener cual? Ya se te acabaron No estén chillando Y en chinga, aplíquense, culeros Se los vuelvo a repetir para la gente estúpida que pregunte ¿Y cómo la puedo obtener? ¿Y cómo la puedo Mercancía Off, punto com, si, es un correo electrónico escribes cuáles quieres, donde quieres y con las quieres y ahí estás en la pinche cotización pagas y en chinga te llega hasta tus pinches manitas, y como se los digo esto nada no estaba en octubre, pero pues como soy tan buen pedo güey y yo sé que ya empiezan a comprar sus pinches regalos navideños, órale culero órale pinche cara de mi miembro, órale pinche princesita, compren sus pinches máscaras güey para que tengan el mejor pinche regalo en la historia del pinche mundo mundial, o completen toda su pinche colección, yo soy el pinche escorpión dorado me voy caras de mi miembro, en las redes sociales y recuerda que siempre hay que gritar. ¡Pe'lucha no la estuche! <risas>